¡Hola! ¿Hola, Nate? Hola, cielo. Oh, ¡Hola! No podía contactarte. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones. Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos 10 días más. ¿10 oh, días? Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto, entonces? Ah, sabes que no hace falta. Está bien. Además, estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No te apures y mantente a salvo. Lo haré, como siempre. Ah, ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Okay, te amo. También yo, qué dicen los satélites, Víctor. Ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. ¿Qué estabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán unos puestos de avanzada las Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? ¡Cruzo los dedos! ¡Hey! Nada nuestra suerte y qué chance de que el volcán entreneducció sobre nosotros. Cero. Está extinto. Confía no, en mí. Pues lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. es eso? ¿Puedo dar 4x4 más barato. Espera, Sally. ¿Realmente me dices que investigaste un poco? No puedo dejar que siempre se hace saber todo, chico. Ese puente es lo que llamaría está destartalado. se decía prometió. Vamos, vamos, nene. ¡Vamos! vamos. Lo logré. Bien, muchacho. No nos pierdas. Ey, no vayas tan rápido. Perdón en el centro. Sí, opinan mucho desde el viento. ¡Wow! Estamos bien. Todo está bien. Yo... Hey, Ey, miren, sobre la colina, es una torre o algo así. Ahora sí. Ey, Víctor, ¿sobre qué discutías con el del alquiler de vehículos? Oh, tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con malacate. Así que pagaste por el malacate, pero no pagaste por la suspensión, ¿entiendes? Ey, es importante. Fuera de la carretera el camino puede empatanarse si llueve. Apostaría que pasaremos por todo esto sin usar ese estúpido malacate. Y vamos. Y... No. Un esfuerzo valiente. Ese barro está muy resbaloso. Es hora de pensar en un plan B. Vamos a ver esa torre. Voy contigo. Está en muy buen estado para tener varios cientos de años. Sí, son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, capitán del dragón llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. Entonces, quizá Avery reclutaba capitanes piratas... ¿Para qué? ¿Para que fueran sus centinelas. Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Cualquiera fuera el caso, esta no debe ser la última parada de nuestra excursión. Eh, han quitado la corteza. Había algo atado a este árbol. auto venía con un malacate. No, en serio, no lo sabía. ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé. Allí, con eso alcanzará. Bueno, parecía divertido. Más empinado de lo que parece. Tío. Muy bien, ¿listos? Inténtalo. vamos. Ve. Ve. Ah, ¿Lo ves, salir. Malacate, totalmente Una colina menos, porque todavía no ganamos nada. No, nada, Uy. Pequeñas victorias. Sí, bueno, yo celebraré las grandes. Más ese maldito pecado. Paciencia, doctor. Paciencia. ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber salpado la Inglaterra, Navegaron hasta Brasil, y luego cruzaron el Atlántico hasta Sudáfrica. Planearon esa ruta sin papel, sin mapas, y mirando las estrellas. ¿Estás hablando de navegación a un ex El punto es que lo tenemos bastante fácil. ¿Sí? Bueno. Todavía nos falta mucho. ¡Mierda, detente! Los veo. ¿Qué hay? Militares merodeando. ¿Son de Nadine? Sí. Con un demonio. Sí. Hallaron un viejo puesto de vigilancia. El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea que hay una mala. Ese es el único camino al volcán. Rayos. Nos llevamos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nathan? Solo síganme. Explosivos volaste casi toda la gente del lugar. Diría que es bueno que no estés a cargo. La mitad de tiempo, amigo. Siempre. Yes. <laughs> el área. Seguiremos. ¡Vamos, vamos! Bien. Creo que ya está. Maldita sea, Ray deben tener decenas de tipos. Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. Miren, otro sello. Adam Baldrige. Estuvo a cargo de Kings Bay por un tiempo. Era un comerciante, esclavista, un sinvergüenza. Mírate. Sí, en prisión leí muchos libros. ¿Y cuán bien conoces a Neidin? ¿Por okay. Pensaba que puedes contactarte con ella y convencerla de que saque a sus matones. <risa> sí, claro. ¿Y si le prometemos una atacada más grande que la de Rey? No, ella no opera de ese. Es una, miren, Shoreline. Sí, están viniendo todos, ¿no? Y se están acercando demasiado a ese volcán. Pensaba justamente lo mismo. ¿Y qué tal si ya encontraron el tesoro? Bueno, están buscando por todos los cones Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando. Sí. Puedo preguntar cómo pasamos el tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. ¿no? había un guardia que sentía lástima por mí, supongo. Sacaba libros de la biblioteca para mí, que leías. <risa> Historia, especialmente todo lo relacionado con Avery y otros piratas. Por las dudas, ¿sabes? Seguro. Saben además de los libros, lecciones de brazos, fumaba, intentaba mantenerme lejos de las peleas entre pandillas. Mucho. Eso es todo. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? Oh, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a casilla de correo. ¿Nunca me llegó? Seguro fue porque el director la vio. Me dejaron hecho polvo. Y nunca más volví a ver a ese guardia. ¡Chelos! Tuve mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda que Alcazar. Eso no resultó como lo esperaba. ¿Saben? Oh. Parece que Shoreline encontró algo. Ve De despacio. De acuerdo. ¡Nada! ¡Oh, mierda! ¡Hay alguien aquí! ¡Oh! ¡Tengo tres! Ah. Oh. Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? Hey, muchachos, hay otra torre justo sobre la colina. ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro. Bueno, parecería que nosotros llegamos primero. Revisemos el lugar y sigamos avanzando. ¿Puente levadizo? Qué medieval. Bueno, nadie pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente alejada. Diablos, las escaleras están rotas. No hay como llegar a la manivela. Veré si puedo encontrar algo donde pararme. Otro sello. ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco. Anne Bon. Uh -huh. Operaba desde el Caribe. Pensé que había muerto en prisión. Al menos eso nos dicen las historias. <risa> bueno. Avery también debe haberla invitado. y otra torre gigante después del puente levadizo, La más grande hasta ahora. Bingo. ¡Sam! torre especial! ¡Oh! ¡Hey, muchacho! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Lo tienes? Uh -huh. Pues relájense. Yo me encargo. Hey, hay solo una manivela, ¿sabes? Sigue trabajando así. Algo? ¡Aquí están! ¡Yo lo vieron! Intentemos eso otra vez. Torre sobre un volcán. Parece que el final está cerca, ¿no? <risa> bueno, me valió la pena probar. Mierda, mierda. Voy a dar un vistazo. Entonces, ¿cuánto le debes a Alcazar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, solo está enterado del atraco de Gangway. Le valía 400 millones. No. Deberías haberle dicho que era... Estamos listos. ¡Activamos! ¡Activamos! ¿Estás bien? ¡Tuve días mejores! ¡Sácanos de aquí, muchacho! ¡Bien, sujétense! Santa María, bien eres de gracia. El señor contigo. Bendito tú eres. entre todas las mujeres. Tranquilo, chico. Tranquilo. Bueno, eso fue divertido, ¿no? Sí, bueno. Sin dudas le contaré esto a mi analista. Bien, agárrense de algo. Ah, no podemos subir por ahí. Sam, ¿me das una mano? Sí. A ver qué tenemos acá. Ah, parece que hay algo aquí atrás. ¿Sam? Sí. Hagámoslo. Diablos, está tapada con ladrillos. Muy bien, vayamos a ver. Magnífico. Aunque no veo ningún tesoro. ¡Hey, chicos! ¡Vamos! Mira esto. Ah, Sandimas. Hola otra vez. ¿Y? ¿Qué tenemos? No sé, ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Baldrige. Ese es Joseph Faro y Richard Wond. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces, ¿cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón, tirar de algo... Tal vez... uno de los brazos o... Sí, inténtalo. Vamos, chicos. Cuando terminen de manosear al pobre Sandy Más, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, es un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero ¿en ¿cuál? Yo veo 12 torres. Oye, Víctor. De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Juego en el hoyo! No tenemos que coronarlo. 一哑吧 Esperemos que sí. ¿Estás bien? Sí, sí, muy bien. ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba. Mierda. miren esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados, porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí sabemos. <risa> Mira, está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Ah, aún así, dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan no, a esa. No no, no, no, no. Los tipos de Rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón. Las torres están en lados opuestos de Kings Bay. te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. prisa. Sí. Ahí está la torre. ¿Crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura. Pero vimos locuras antes. Eso es cierto. Ah. Wow, hey, hey. Oh. ¿Dónde lo conseguiste? No, amigo, ese objeto es único. Te haré una escuela. 500 dólares. No, estás bromeando. Ni siquiera sé si es genuino. Te ofrezco 50 dólares. 400 dólares. Y es genuino. Hubo otros interesados por esa pieza. Vamos, amigo. 200 Sí, es todo lo que tengo. No puedo venderlo por menos de 300 Esa es mi última oferta. Ah, bien, lo no llevo. Trescientos. Hey, ¿en serio? Hecho. ¿Viste eso? Así se regatea. Si tú lo dices... Vamos, Ali, eso no es un lémur. Ven a saludarlo. No, <risa> gracias. Qué bien. ¡Cuidado! Te preparé a <risa> ver. Hey, ¡Shh! ¡Rabio! ¿Sabes qué? Cuando esto termine, <risa> yo conseguiré... ¡Ey, hey, si salimos de este entero, te compraré el maldito. <risa> ¿Puedo llamarlo Victor? <risa> claro. Hey, hey. ¿querés que te compre una de estas? Salí, debes estar loco para usar una camisa así. Claro, locamente apuesto. Hey, aquí vamos. Cerrado. Supongo que habrá que escabullirse. Discretamente. Se entiende si uso la palabra escabullirse. No? Ah. Hey. ¡Mira eso! La ventana de aquí está rota. ¡Ey, Sally! Creo que podemos pasar por aquí. Eso funcionará. Dios, un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tuve a tu ritmo, yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Esta es una torre de reloj muy Sí, así es. Hmm. ¿Ahora qué apuestas...? Sam, parece que estamos en la torre correcta Llámanos No tiene buena cobertura en esta ciudad ah, No hace falta esperar Ya vuelvo El reloj aún funciona. Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. Claro. No, estoy bien. Confía en mí. Yes, yes, ¡La de Leo se abrió! Bien, queda uno. 走 so, ¿Estás? suena yo mismo. Muy bien, aquí vamos. Dios. Éxale. Oh, mierda. Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? Ja, es una forma de hacerlo. ¿Estás bien? Ah, aún sí. no lo sé. ¿Tú? Sordo. Vamos. Veamos qué nos tiene preparado Avery. Sam, al fin, ¿estás bien? Acabo de buscar en mi torre. Ninguna novedad. Sí. Sin dudas estamos en el lugar correcto. Venas aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. Wow. Hey, ¿son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? La peor búsqueda del tesoro. <risa> Aquí están los sellos de Every Tube. Pero estos son diferentes. Sí, tienen esos patrones de estrella. Echamos un vistazo. Sí, dame un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrich, Anne Bonnie y uh, Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Y hey, mira, tenía razón. Baldrich, Bonnie y Condent. Espléndido. Pero ¿por qué están aquí en primer lugar? Averigüémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Uh, está bien. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Conden se hacía llamar Billy el Manco. No, Bray aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero este es diferente del primero. Ja, Bonnie era pelirroja. Sí... ¿Qué crees? Los sellos de Avery Tune. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Esta seguro también. Sabes, ¿no? Hey, los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? Vas a llamar a un amigo? Casi. A ah, un hermano. Estos son realmente muy buenos retratos, sabes. Si no encontramos el tesoro, podríamos venderlos a museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. Hey, sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego, ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. el del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya buena señal, podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan, ¿encontraste el tesoro? No, aún no, pero tengo un mecanismo que resolver aquí, te avisaré. sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. Sí, lo sé. Solo miremos los retratos. Muy bien. Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. ¿En serio? Hey, tú dijiste que es el experto en piratas. Solo decía. Bien, va una. Y dos. La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo... que eso parece... Ah. ¿Qué haces? ¿Ya tomaste fotos? Sostén. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? <risa> a ver, estos podrían ser vientos alicios. Sí, y estas parecen sí. latitudes y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? Proteos Cotlicentia. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. Ay, ¿Cómo no lo había visto? Eh, pues pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás Solo... hablando? Espera. Sam, ¿viste las fotos? llamando al que creyera el teléfono de Sullivan y mira quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? Sullivan lo anotó en una servilleta? <risa> Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery y que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. <risa> Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera. Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. Wow. Ray Fadler, siguiendo órdenes de alguien más. Cómo cambian las cosas. Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandonate. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suena tentador, Rave. Debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus quod licentia Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. Robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS. ¿eh? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré, hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escucha sal de la calle ahora mismo y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. ¡Oh! ¿Sam? ¡Sam! Oh, diablos. ¿Qué? Hey. Te compraré otro. Sali. Creo que es la torre de Sam. Sin duda es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. Lo siento, amigo. Vamos, por aquí, Nate. ¿no? Hey, La ropa limpia puede lavarla de nuevo. ¡Estás haciendo bien! ¿Ves? ¡Vamos! Ah, ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! ¡Bien! ¡Por aquí! Oh, alto, alto, alto. Ah, alto! cambio manual! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! Ah, ¡Solo voy a tomar este atajo! ¿Qué debo hacer ahora? Hey, por la escalera! Aquí vamos. ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Amigo Rey, realmente quiere liquidarnos. ¿Te parece? <risa> la torre de Sam está en la base de la colina. Hay que bajar. <risa> Creo que nos perdimos. Hey, Jay. ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad. Agrégala a la lista. <risa> ¡Wow, oh, wow, oh, wow! Oh, ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4. ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! Lo siento, amigos. Conductor principiante. Te amo, sí, dejaremos de estorbar enseguida. Muy bien. A ver cómo pasa el camión. ¡Ah, vamos! ¡A la derecha! Hey, espera! Yo me encargo. Yo encargo, yo, ¡Yo me encargo. No, no me encargo. Dios santo. Estamos cerca. Fíjate si lo ves a Sam. Eh, hey, creo que es él. Allí. Sujétate. ¿Qué crees que es fácil? ¿Cómo llegaremos hasta él? No tengo idea. Sigue detrás de ese convoy. ¡No! ¿Tres y suficientes matones? Pues seguimos vivos, así que... quizás no. ¿Te ocurre cómo llegar a Sam? Aún no, pero se acaba el camino, muchacho. No sé, no sé. Uh, ¿eh? ¿Eh? Toma, toma el volante. ¿Eh? ¿Estás completamente loco? Sí, probablemente. Oh, mierda, mierda, mierda. 放手 il okay. Sí. ¿Estás bien? Sí <ríe> Carguémonos aquí Muy bien. ¿Rodeos licencia Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. <risas> liber... ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Ah, es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, que hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles de piratas, y compartían todo. Propiedad, recursos... Dinero. Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. Y... ¿dónde está este santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla, justo al noroeste de Kings Bay <risa> Y Rave tiene una copia de esto Sí, pero para cuando Rave lo descifre Ya estaremos en nuestro camino a Libertalia Les digo, ese tesoro Sin duda será nuestro... <risa> ¡Mierda! ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo Elena, no... no es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad, apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero. Pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar. Eh... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión Sinque. en Panamá. Pero obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. P pero eso es lo bueno, lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Ah, bien, detente. ¿Existió alguna vez...? El trabajo de Malasia. Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decirte. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo, pero ¿cómo? No lo sé, solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo, me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. Hey. hey. ¿Qué haces? ¡Ve tras ella! No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha Tengo estado contactos. en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Y ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. ¿En serio? Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué ¿Eh, quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas... Que te ayude. Estoy bien. Me empaca tus maletas.